Estoy al lado del telescopio OTAD con el cual se están realizando las tomas para el proyecto Galáctica. En este momento, en el crepúsculo vespertino, tenemos la, la luna en fase joven y la aprovechamos también para obtener las llamadas tomas de calibración que posteriormente en la fase de procesado se utilizan para restar y compensar las, las imágenes eh, que se obtienen en Galáctica. Pero hoy vamos a hablar de un tipo de objetos celestes muy curiosos, las llamadas nebulosas oscuras o de absorción. Este tipo de nebulosas no emite luz, al contrario de otros cuerpos, como pueden ser estrellas, cúmulos, nebulosas de emisión o reflexión y galaxias. Se trata de concentraciones de gas, esencialmente hidrógeno, y de polvo, Interestelar que no están iluminadas por estrellas cercanas y producen un efecto de apantallado u oscuridad sobre el fondo iluminado. Fotografías realizadas a los primeros años del siglo XX por el astrónomo y astrofotógrafo norteamericano Edward Emensor Barnard eh, identificaron estas zonas sobre todo en el plano galáctico. Posteriormente se hicieron estudios y descubrieron que se encontraban unas unos pequeños nódulos, unas concentraciones que les, les enseñó, conocieron como glóbulos de Bok, donde parece ser, son estados primitivos de la formación de nuevos sistemas solares. Eh, Barnard, en, con sus miles de fotografías, hizo una, un cartografiado de todo el cielo a lo largo del plano galáctico y eh, en el año 1927 elaboró y presentó, publicó, su eh, famoso atlas de zonas de nebulosas oscuras seleccionadas que hoy en día constituye una referencia para todos los observadores del cielo y en las cuales también daremos constancia en Galáctica.